José Alfredo Martínez Dios es un abogado y economista proveniente de una antigua familia tradicional. Su tío tatarabuelo fue traficante de esclavos, colaboró con los invasores ingleses y apoyó al virrey Cisneros durante la Revolución de Mayo. Su abuelo José Toribio fue el fundador de la Sociedad Rural. Yoé, como le dicen sus amigos de la alta sociedad, es miembro del Safari Club Internacional. El día que hoy día lo llama, para asumir como ministro, yo está cazando leones y elefantes en Kenia, en África. Para Martínez Dios, hay dos grandes males que impiden el desarrollo del país. Una clase obrera demasiado demandante, indisciplinada, protegida por sindicatos con mucha influencia, y una industria nacional, según él, ineficiente y poco competitiva, que depende del mercado interno del subsidio estatal. Para Martínez Dios, hay que dejar a la economía argentina totalmente librada a los designios del mercado y el capital especulativo. El nuevo ministro asume el 2 de abril de 1976 y ya de entrada pretende arrancar de raíz los últimos 30 años de modelo de desarrollo peronista. Una inflación anual del 450% suspende las paritarias, congela los salarios y elimina el control de precios, lo que es un verdadero desastre para el bolsillo de los trabajadores. También corta con el proteccionismo a la industria nacional y elimina las retenciones a las exportaciones agropecuarias, lo que por supuesto beneficia directamente a los sectores más poderosos del campo. el lema achicar el Estado y desagrandar la nación, Martínez Dios comienza a desmantelar el sector público y, para poner freno a la inflación, comienza a tomar deuda y reduce la emisión monetaria. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Las políticas brutales de Martínez de Oz son sólo posibles por el apoyo de Videla, que se siente personalmente identificado con su ministro. Un plan así solo puede ser impuesto por medio del terror.